Evidentes Las paredes de papel Me prohíben Acercarme un poco más Evidente Es que estoy a tu merced El pasado es una mierda Lo sabemos ya muy bien uh, niño. Para ti, un millón de estrellas para que me veas a mí, un millón de cartas para ti, Y un millón de estrellas en ti. Solo quiero quiero hacerte sonreír, hacerte sentir segura, aunque suena muy fácil. Esos cargos sobre esas cicatrices, yo seré tu medicina, las margaritas de jardín. Un millón de cartas para ti. Un millón de estrellas para que me veas a mí. Un millón.